Estimados participantes, en este video vamos a ver cómo crear tablas dinámicas cruzando dos variables. Lo primero que voy a hacer es abrir un archivo de Excel donde se encuentra la información principal. En este archivo tengo información sobre una universidad llamada... Universidad Belán, y tengo una tabla con tres columnas, generación, carrera y cantidad de egresados. En generación tengo generación 2010, generación 2011, generación 2012, generación 2013 y generación 2014. Y para cada generación tengo la carrera y la cantidad de egresados. Por ejemplo, en el 2010 en Medicina tengo 8 egresados, también en el 2010 en Economía 13 egresados, en el 2010 en Psicología 25 egresados, si nos vamos más abajo, en el 2011 en Derecho 23 egresados, en Psicología 24 egresados, nuevamente en Economía 4 egresados, me voy más abajo, por ejemplo, al 2014... Tengo derecho 15 egresados, psicología 19 egresados, sociología 13 egresados, medicina aparece nuevamente con un egresado, etc. Lo que vamos a hacer ahora es crear eh, una tabla dinámica cruzando dos variables. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar toda la tabla donde se encuentra la información, incluyendo los títulos, en este los títulos de las columnas. En este caso, generación, carrera y cantidad de egresados. Y el resto de la tabla. Una vez que selecciono toda la tabla, hago clic en insertar y selecciono tabla dinámica y nuevamente hago clic en tabla dinámica. Y aparece un cuadro de diálogo donde tenemos diferentes opciones por ejemplo dice seleccione una tabla o rango en este caso ya aparece seleccionada el rango de celdas de la tabla principal que yo seleccioné antes de elegir la opción tabla dinámica y luego me da como opciones elegir para crear la, la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo ya existente donde se encuentra la tabla principal para que no aparezcan tantas tablas en una hoja, vamos a dejar seleccionada la opción en una nueva hoja de cálculo. Y le damos a aceptar. Se crea ya automáticamente la nueva hoja, en este caso la hoja número 2, donde va, se va a crear la tabla dinámica. Si recordamos un poquito la parte teórica, nosotros vimos que una tabla dinámica estaba formada por tres secciones, que son el rótulo de las filas, el rótulo de las columnas y los valores. Como nosotros en esta primera parte vamos a cruzar solamente dos variables, vamos a utilizar solamente dos secciones de estas, que son el, los valores, que siempre tienen que estar, y el rótulo de las filas o el rótulo de las columnas. Esto es opcional, puedo elegir uno o el otro en este caso. Lo que vamos a hacer primero es, tomar generación de acá arriba y arrastrar hasta el rótulo de las filas y tomar cantidad de egresados y arrastrar hasta los valores y vemos que automáticamente se crea la tabla dinámica donde tenemos que en el 2010 hubo un total entre todas las carreras de 97 egresados, en el 2011 de 57 egresados, en el 2012 de 16 egresados en el 2013 de 63 egresados, en el 2014 69 egresados, con un total general de 312 egresados. Si hacemos clic derecho sobre suma de cantidad de egresados, porque acá lo que se hizo fue sumar la cantidad de egresados para cada generación, podemos ver en configuración de campo de valor que podemos cambiar la operación. En vez de sumar la cantidad de egresados, podemos hallar el promedio, el máximo, el mínimo, el producto, podemos contar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo elijo máximo, en vez de aparecer el total de egresados por generación, me aparece eh, la carrera que tuvo un máximo en el 2010 la carrera donde hubo un máximo egresado hubieron 25 egresados lo que no sabemos es en qué carrera es pero si venimos al 2010 y miramos 25 es en psicología lo que nos muestra acá es que en la carrera que hubieron más egresado fue en una carrera que hubo 25 y después podemos ver que es psicología pero vamos a volver a la suma esto es simplemente para que vean que se pueden cambiar las operaciones. En este caso, a mí lo que más me interesa lo que más me interesa, es sumar. Bien. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva tabla dinámica. Vuelvo a la hoja principal. Ya está seleccionada el rango de la tabla. Y lo que voy a hacer nuevamente es insertar tabla dinámica. Elijo nuevamente tabla dinámica. Voy a crear una nueva hoja para esta nueva tabla dinámica. ¿Mm? Y lo que voy a hacer ahora es arrastrar la carrera. En lugar de arrastrarlo hacia el rótulo de las filas, ahora lo voy a arrastrar hacia el rótulo de las columnas para que vean la diferencia de cómo se crea la tabla dinámica, aunque la información va a ser la misma. Y cantidad de egresados siempre va en valores. Los valores numéricos siempre van a ir en la sección valores. Se creó la tabla, esta vez como elegí, rótulo. Eh, de columnas, la tabla se crea eh, en forma horizontal, en lugar de, de, de como estaba la tabla anterior, en forma vertical. Bien, entonces tengo que... En Ciencias de la Educación, tengo 29 egresados, en total, en todas las generaciones. En Derecho tengo 63 egresados... En Economía tengo 32 egresados, en Medicina tengo 12 egresados, en Psicología tengo 74 egresados, en Sociología tengo 52 egresados, y el total general son de 302 egresados entre todas las carreras. Acá es otra, es al revés, vieron que tengo el total de egresados por carrera, no por generación. Bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a arrastrar la carrera y colocarla en el rótulo de las filas porque me parece que queda más práctica la tabla cuando lo coloco en el rótulo de las filas. Recuerden que las tres secciones las vamos a usar más adelante cuando el curso esté más avanzado para cruzar tres variables. En esta primera parte solamente vamos a cruzar dos. Recordamos que si queremos le podemos cambiar la operación ¿Mm? en configuración de campo de valor. Y ahí podemos elegir otra operación. En este caso vamos a dejar la suma que es lo que nos interesa. Y acá entonces está creada nuestra nueva tabla dinámica. Tenemos en la hoja 1 la información principal. En la hoja 2 la tabla dinámica con las generaciones. Y en la hoja 3 la tabla dinámica con las carreras. Bueno, esto ha sido todo por ser el primer video Esperemos que les haya quedado claro. Saludos.